Hola mis hermanos y Cristo en la gloria querido oyente. Hoy con otra semana más, otra emisión más aquí en la Fe que Conquista. Mira que esta semana el Señor nos está hablando sobre eres trigo o cizaña y esto viene a colación que estaba viendo una, una plantita. Si le ves ver la imagen de atrás que tú la tocas y esa imagen y esa plantita uh, se, se cierra se duerme se llama la planta dormilona. Estuve haciendo mi investigación eh, y, y esta plantita dormilona tiene una sustancia tóxica llamada mimosa, que tiene el crecimiento de los animales al consumir en exceso. Y estuve preguntando a diferentes personas que uh, saben de plantas en, y decían que esa planta acaba a otras plantas, entonces hay que... Ellos, eh, muchas personas las quitan para que no destruya las otras plantitas. Y en los humanos, si no hay un control en su uso medicinal, eh, causa la pérdida del cabello. Y es por eso que el Señor nos trae esta semana, eres ese esa, esa trigo o esa cizaña. Pero tú me estás diciendo, ¿qué tiene que ver esa plantita con el trigo y la cizaña? Muchas veces vemos muchas, esas plantas dormilonas, esos hermanos dormilones, esos hermanos que realmente están ahí, se ven como tranquilos, eh, se ven como que, ay, que no están haciendo nada, pero eh, tú me estás diciendo, ya no estás juzgando, criticando. No, no estoy, estoy juzgando, estoy dando una palabra que está dando el Espíritu de Dios. Y vemos que en, lo que se, en que la investigación que hice, que vemos que detiene el crecimiento de los animales en, al consumir en exceso. Vemos que mucho, de estas plantitas dormilonas, hay esa cizaña que quiere que tú no crezcas, tú quedes estancado, no, quedes estancada. O cuando, y también decía, en los humanos si no hay un control en su uso medicinal, causa la pérdida del cabello, puede causar la pérdida de tu parte espiritual, que no, no quiere, no, de no dejarte de crecer eh, y ese chisme y todo eso. Entonces por eso el Señor nos está diciendo, eres ese, era ese trigo esa cizaña. Y por eso, <coughs> mira que en esta semana el Señor nos dice, eh, en ese trigo de hace años hay críticas con odio y gritos o con amor para que eh, los demás entiendan. ¿Qué hay ahí? Hablas mal de los que están o practicas la, la beneficencia, decir cosas buenas de ellos. ¿Realmente lo haces? ¿Buscas respuestas en todo menos Cristo o sabes que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Realmente de estas preguntas. Realmente eres ese trigo, esa cizaña que únicamente buscas el chisme, buscas la crítica, eh, haces eh, un um, buscas y hablas del señor con odio o lo que tú has vivido lo quieres expresar y realmente quieres cómo se, hacer sentir mal a las demás personas. Eres ese trigo, esa cizaña que todo lo que tú hayas aprendido en el nombre poderoso de Jesucristo no sea, para, no sea para que los otros se aparten de Él, sino para que lleguen a Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Como ese trigo que somos, eh, el, los, el único que la puede apartar la cizaña, y la Biblia lo dice, son, es, es, es el Señor, y el va a enviar a sus ángeles para que la saquen en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor nos lleva a esa parábola del trigo de la cizaña en Mateo, Capítulo 13, mira lo que nos lleva el Señor, vamos a ir al capítulo 13 y nos habla sobre eh, la, la parábola del trigo y la cizaña. Y vamos a ir al capítulo 13, 20, versículo 24, nos dice, les refirió a, a otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.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 O sea, que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y termina el último versículo diciendo, Deja crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la ciega. Y el tiempo de la ciega, de la ciega yo diré a los segadores Recoge primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoge el trigo en mi grande. Qué hermosa parábola nos está diciendo el Señor. Y hoy vemos muchas plantas dormilonas, muchos hermanos que quieren ser esa cizaña. Sabemos que también la, eh, no todos son, son hijos de Dios, son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿tú eres trigo o cizaña? Te la dejo para que la respondas al Padre. Y una vez más, ¿buscas respuestas en todos, en todo menos en Cristo? ¿O sabes que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Realmente sabes que Jesús es el, cam el camino, la verdad, la vida? Y si lo sabes, sabes que sos so so so ese trigo. Y como dice la palabra de Dios, eh, y les decía, uh, él dijo, no, eh, la persona eh, le preguntaba, ¿será, entonces nosotros vamos a arrancar es esa cizaya? Claro que no. ¿Qué vamos a hacer por ese hermano que nos juzga? Por ese hermano que tiene envidia, rencor. Orar por él a pedirle al Señor que toque su corazón y que ese corazón sea doblegado para el Señor en el nombre poderoso de su nombre. parece el alistado de la gloria, mi alma te alaba, te, eh, te glorifica. Mira lo que nos dice el versículo también, el versículo 30, deja crecer juntamente lo uno, lo uno y lo otro hasta, ah, hasta la ciega. ¿Sabes que Como esa planta, si, esa planta que se llama la planta dormilona, muchas veces hace que las otras plantas... Eh, Hagan muchas cosas para qué? Para fortalecerse, para que no sean, eh, no sean como destruidas. Y esas plantas de pronto saldrán sus nutrientes, se apartarán de esa planta dormilona y qué? Y serán buenos pastos. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere planta dormilonas. El Señor no quiere que tú seas afectado por, eh, eh, ¿cómo sé? Como, como, eh, por esa planta dormilona y que seas... Y que sea como dice como en, mi, en mi investigación el crecimiento, que tu crecimiento sea afectado. Sino, tú no te enfoques en lo que te están diciendo, tú enfócate en lo que el Señor tiene para ti, en el nombre poderoso de su nombre. Por eso el Señor te está diciendo: el estigo, y saña. Y mira que la Biblia nos advierte que en uh, distintas ocasiones sobre los falsos maestros y los lobos disfrazados de ovejas que pueden infiltrarse en nuestras congregaciones, no únicamente los falsos profetas, no únicamente los falsos pastores, y no, eh, los hermanos, las hermanas. Hay muchas cosas que se están infiltrando en las iglesias hoy en día y que están, que están ocasionando hoy en día una división de problemas. Entonces, mucho cuidado lo que tú estás escuchando, mucho cuidado, eh, por eso los que están en el espíritu, espíritu van, van, a, van a estar los que están en la carne en, el, en la carne van a estar en sus en sus momentos de de ansiedades de, de, de, de lujos pero no están buscando lo más importante como lo acaba de decir en un momento de que, quién es el camino la verdad y la vida que es jesucristo y jesucristo te está diciendo tú eres ese trigo para mí tú eres esa diferencia para mí tú eres ese gran embajador para mí esa cizaña en el, eh, mira lo que es cizaña esa es esa maleza uh, pertenece, eh, esa maleza pertenece a quién? Y como nos dice en esta parábola ¿quién, ¿quién es esa persona mala que puso esa cizaña ahí el enemigo, porque el enemigo quiere destruir la obra del Señor ese trigo representa a los hijos del Señor, una vez más tú eres ese hijo, tú eres la diferencia que va no únicamente llevar a esa congregación, paz a ganar tu familia para Cristo, esa persona inconversa en tu trabajo, eh, si eres dueño de una empresa vas a ganar a tus empleados para Cristo, pero, pero ¿cómo? Eh, con tu ejemplo, mostrando realmente que eres un hijo de Dios. Muchos, muchos eh, hablan de la palabra de Dios, pero son muy pocos los que la practican. Es triste decirlo, pero eso es la cizaña que se está viendo hoy en día, de que se habla mucho, pero se practica poco. Eh, hay mucha teoría, pero en la práctica se ven poco. Como decía uh, un meme, eh, mira que hay mucha teología, mucho mucha teología, mucho uh, hablan mucho de la palabra, la profundizan, pero ¿sabe qué, qué, qué es lo que está pasando ahí? Aquellos que son, esos, no estoy diciendo que todos, esos pocos que dicen que saben mucho de teología eso pero tienen poco amor en sus corazones tú dirás ya los estás juzgando no es que es una verdad tú le preguntas a un teólogo sabe te puede discernir muchas cosas pero el amor que está hablando nuestro señor en nuestros corazones en nuestras vidas no lo hay mira que la tarea eh, la tarea una vez más de recoger de repar de recoger las cesáñas de los ángeles. ¿Cómo di a diferenciar el trigo y la cizaña ¿Sabes cómo la puedes diferenciar? Y te lo acaba de decir el Señor hace unos minutos. Por los frutos seremos conocidos. Es por eso que el Señor nos lleva también... A vamos a ir a Mateo, rápidamente, Mateo. Mateo capítulo 7. Y el del versículo, vamos a ver, 16. Mira lo que nos dice el Señor en el versículo 16. Pero... Eh, uh, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de, uh, de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar, buenos, uh, da, uh, dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Vemos hoy en día muchas palabras, muchas personas que hablan de la palabra, que son uno en la iglesia, son otros en las casas. Y son otros en sus trabajos. En, en las iglesias se muestran como que como un ambiente familiar. Viven en sus casas viven lo contrario de lo que predican, de lo que hablan, de la palabra de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿eso es ser trigo hijo de Dios o ser cizaña, un instrumento del mal. Le dejo la tarea. Mira que también Juan, la segunda carta de Juan, del versículo 9, en adelante, mira lo que nos dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si, y, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni la digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Más claro no lo dice la palabra, ¿cierto? El Señor está diciendo, si está viendo si cizaña en tu hogar, si está viendo, si saña en, eh, en tu vida, tú eres un trigo. Pero si se está poniendo todo eso, corre por tu vida, corre por tu alma. Porque hay algo que está pasando. Ora, pide al Señor sabiduría. El Señor dice, pidan sabiduría que hoy os daré la sabiduría que tú quieras. En el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor te invita a que realmente seas ese trigo. No seas esa cizaña. Y que el Señor realmente no, no quiere esas plantas dormilonas. Quiere realmente un trigo que realmente eh, haya buenos pastos. Y que en esos buenos pastos realmente se vea esos frutos. Y que, si como decía la segunda carta de Juan, el 9, del 9 al 11, que cualquiera que se extravía y no ve en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Yo te invito que si has fallado, Do la rodilla, pídele perdón al Señor, porque el Señor está con, los, con sus brazos abiertos diciendo, diciéndote, he eh, pagado un precio hace dos mil años por ti. Ven a casa. Y ya para ir terminando, mira lo que nos, unos puntos importantes que nos dice el Señor. La planta es mala, pero Dios nos permite que al final el trigo será cosechado en su reino. Permanece en él, enseña sus mandamientos y cuida. De su, campo o, uh, de su campo, para que sea buena semilla, siga expandiendo expandiéndose en el mundo. El Señor nos está diciendo esto. Entonces, más claro, no lo dice el Señor. Entonces, eres trigo cizaña, te invito, te invito a que oremos. Padre el Padre de la gloria en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido por todos estos hermanos, Señor, que se han sentido confundidos, amado Rey, te pido por esta cizaña, Señor, que tú seas, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, apartando esa cizaña. Pero como nos dice tu palabra, amado Padre Celestial, esa cizaña muchas veces es necesaria, Señor, para demostrar que nosotros debemos seguir creciendo, Señor, no perdiendo eh, esa, esa comunión contigo, Señor Padre Celestial. Queremos crecer espiritualmente, Señor. Queremos, Padre Celestial, que no, que no, que no perdamos esa naturalidad contigo, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial. Amado Rey, poderoso Señor, te queremos, te adoramos, Señor, te pedimos por todas las naciones, te pedimos por esta nación de Colombia, por, eh, te pedimos por Padre Celestial, por, es, por los jóvenes, Padre amado, por los niños, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, de Cristo en la gloria, querido oyente. Esta ha sí, sido otra misión de aquí, la fe que conquista. Nos veremos Dios mediante en otra misión, aquí y siempre, dándole la gloria a Dios. Y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios. Síguenos eh, en nuestra página de internet, en las redes sociales. Eh, se están haciendo cosas maravillosas para la gloria y la honra del Señor. Viene un evento maravilloso que muy pronto vamos a comenzar a hablar de él y siempre mostrando la gloria de Dios a través de Cristianos en la gloria, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.